Sí, sí, ahí, sí. ahí, ahí, dale Ahí, miren quién está de cámara, ¿eh? sí, sí, sí, sí. Un Bisterman. Ah, es también y ya, el Este Bisterman es de los Gurka, es este. ven, ven acá claro. con nosotros, ven acá Muestre al otro, muestre al otro General, pues, general, general general. Ahí vamos, al otro, muestre Entre birstermanistas? no se van a Me quieren, con can. todo muestre. respeto me quieren, me quieren impresionar Ahí, ahí, ahí, ahí. Mira, me, quieren, mira, me quieren impresionar a, Mira, este es el otro bistermanista. Cuidado con lo que digas de birster hoy día Mira, no, no, este es Gurka ¿Ah? ¿Estás? ¿Perdón? Este es Gurka ¿Cuál de los dos? Donald, que está allá. Sí. Cuidado con lo que digas. Te eh, va a hacer vas no a pasa unas nada. tomas desfavorables. Te va a sacar el perfil que Julio Iglesias y tú no quieren que le saquen. <risa> <risa> Vamos, no, todavía. No pasa nada. Estos no le pegan a nadie. Estos son machos en bollo, en grupo. ¿Sí? Pero cara a cara, no pasa nada. ¿Sí? ¿Ya los probaste? Acostumbrado <risa> a salir del estadio. ya. ...y encontrármelos a todos. Hay distintas barras. Ya. Son todos cuando andan en grupo. O cuando van en un auto, te pueden gritar algo. Pero cuando el semáforo los traiciona y espera... ...ahí es cuando empiezan los problemas. De verdad, no son, son todos, vas todos cobardes. En, ¿Vas y los encaras cuando pasa el semáforo? Pero, ¿te dicen alguna cosa? Sí. O sea, yo acepto que te digan fulero, esto y lo demás... ...pero son cuando se empiezan a acordar de los familiares... ...que no es muy frecuente sí. y te molesta. Claro, ¿cómo no? Porque uno no los insulta, ¿no? Sí, entonces, y vas y los encaras ahí. Lo claro, a ver qué, qué pasó. ¿Cómo decías? Sí, ¿qué pasa? Ahí se estuvo en el vidrio ¿viste? Se hace los locos. O sea, ahí te da la idea. Porque ahí vos le pegás un solo chancagas y se terminó el problema. El que pega primero gana. Después no me interesa, pero, Tienes este, que hacer como hacen los argentinos. Deja que lo mato. Agarrame bien. Deja que lo mato. Y vos no me solté. ¿No? Porque por ahí me mata el otro. Seguro. ¿Cómo estás, Juan? ¿Bien? Bien, bien. Adiós, gracias. Eh, eh, ¿Todo tranquilo? Todo, todo, todo bien. Para nosotros es lindo recibirte los viernes. Es un día. Sí, se sí, nota, un poco más, me ponen a al la hora almuerzo. Sí, sí, ¿No? sí. Era, era la idea. Nos, nos dijeron que había ido a comprar carne para el churrasco. Así que dijimos, bueno, tengamos. Está muy cara cosas. la carne. Y mejor ni te cuento, la papa. La papa está en 90. Qué loco. Ahorita vamos a ir al mercado. Van a ver ustedes qué. 70, 90 subió la papa. La vez a freír esa. Ya te digo. ¿Qué tal? Y la carne está en 68, la pulpa. Es un crimen. Yo, yo algo que no entiendo. O sea, yo voy al mercado. Algo que no entiendo yo. ¿Cómo esa misma carne que equivale a 67, 68, en Santa Cruz tú la compras en 35? No, 35. Pero claro. El Luis ancho de chorizo, sí. que es uno de los más caros, ya. Lo, lo comprabas en 38. Ahora que ha subido está en 41. Allá en Santa Cruz. Sí. Entonces qué pasa, que la vaca la traen caminando, no sé. O vienen en primera clase de ah. los aviones. La verdad que no entiendo. Pero aquí es demasiado caro. Todo es caro aquí en La Paz. Bien. Lo único que es barato es la marraqueta. Pues en Santa Cruz vale más caro. Ahí está, ve. Ya está, compensas un poco con la cara. Sí, pero... ¿Sí? A ver qué... Hay creo que mil paseños que comen marraqueta todos los días, dice. Pero yo no sé si están llevando ahora. ¿Cómo se A Camba no le gusta la marraqueta. Sí, bueno, sí. ¿No le gusta a Camba la marraqueta? Pero ¿y cómo hicieron para vender tantas? ¿Eran... Pero hermano Santa Cruz, es, dice sí. cuatro millones tenemos aquí. Son dos millones y medio de. ¿De qué? ¿De qué? De francés, hermano. ¿Cómo? Eso. <risa> Pero claro. Cierto. ¿no? La migración es terrible. Sí. la gente que va, trabaja, la gente que produce, no, En todas partes, hay, hay, hay un paseño, ¿no? Que trabaja. Seguro. Bien, vamos a.. Espérame esta. Sergio sí. Migliacho, te acordé del sí. camarillero el number one, que le decimos aquí. Sí. Bueno, se calentó de las ah. mentiras del presidente de la institución. Hicimos una nota ayer, Mira lo que dice. Él dice que hace un mes que está postulado oficialmente. Pero hace cuatro que maneja el club que retiraron plata a la Federación, porque salió un estrato donde el señor Johnny, que es Fernando, cobró los cheques con un cheque de contabilidad. No lo dije yo, lo, mostró, lo mostraron La Paz. El señor Pasté, no miento, tenía ese estrato. En los estratos no hay donde mentir, porque en los estratos del banco sale la cuenta, sale quién va y quien cobra. ¿Bien? Entonces, ellos administraron plata durante cuatro meses pero se hacen responsables de un mes. Se los acepté, no me pagaron. Hoy vienen y me dicen, profe, te voy a pagar desde que yo agarré junio Julio, agosto y septiembre. ¿sabes qué? Lo que más querés, mano que te baje, me voy. Da 16.500 dólares esa suma. Pero me dicen que la señora Charito tiene su informe que me deben 9.500 dólares. Nada más. Se rieron, se burlaron. Y la pregunta mía es, ¿no tienen 6.000 dólares para sacar el cáncer, como dicen, de Cochabamba? 6.000 dólares. No, no tienen. No tienen un mango los millonarios de Winterman. Lo dice aquí el, el, el técnico de Arquero. Es más, después de la nota que está cortada, porque aquí no puedo poner una nota tan extensa, él dice que si es que se va, o sea, si es que viene otro presidente, él va a demandar club. Se hace cumplimiento de contrato cerca de 200 mil mm. dólares. Él quiere que le den 20, pero ya le dijeron viste que la señora esa que sí. se debe 9, no tienen para pagar 6 mil dólares. Él quiere que le den los pasajes a la familia, como está en el contrato, porque se quiere ir, pero quiere que le den plata. Si estando aquí no le pagan. Porque él ha trabajado. Pero claro. Por no, eso pide plata. Es un pero derecho. Lógico. No. Entonces, y se... Puede hacer una demanda. Claro, y ahí va entonces, a ser salada la Y cosa. va al TAS, y este es extranjero. Entonces, y son 20 mil. Son 200 mil. O sea, pero él pide... dice que si viene otro mañana, que él retira la, la, la demanda. O sea, ya, ¿de qué manera los presionamos a los guachos de estos? Porque se vayan. Por fin dijo que había recibido los 800 mil dólares de la federación. Mira, con 800 pagó un sueldo, 300 y tanto. Pagó algunas plata que se debían a algunos jugadores. El caso de Venegas, sí. 70, y algunas otras cosas. Y el cambio, decime, ¿qué lo hizo? Pues no pagó más. Uh -huh. Y sale a decir que él ya ha invertido de su fondo propio. ¿Cuánto? Más de medio millón. Y él dijo que él iba a prestar plata al club sin interés. O sea, falta que a este bellaco se le ocurra mañana, cuando lo rajen del club, ojalá que, que se vaya él, lo menos que puede hacer, es que quiera cobrar el medio millón supuesto que dice que ha puesto. Ese que es muy buen negocio el presidente del club, hermano. Sí, ¿no? ¿no? No responde si se va todo al tacho. Es deuda no institucional. Qué tremendo, ¿no? Pero si ellos ponen 100, pueden sacar... Y además, ¿cómo es que...? A ver, si yo dice que manejé 1.300.000... 800 me la federación, más 500 que puse yo... Dame un papelito, ¿no te parece? ¿En qué te los gastaste? De acuerdo, de acuerdo, O sea, choriate un resto, pero no te lo lleves todo, o sea, Cierto. ¿No? Cierto, cierto. Me acordé de Johnny. <risa> <risa> eh, bueno, eh, otro más que le deben. El preparador físico Gustavo Sánchez pide a Independiente... Que le paguen un premio de Copa Libertadores de América. ¿Qué pasa? Eh, él, la gente de Sucre dice que no tiene contrato. Pero tiene contrato. Yo el único que te voy a mostrar la documentación porque me la están mandando de, de Sucre. ¿Ya? Eh, y el contrato ahí habla de 200 mil dólares. Pero era el premio que le iban a dar al técnico. Y parece que Robledo, pues se quedó con el cambio y no le dio un mango. Escúchalo. Lo que yo estoy reclamando es el pago de un premio que se había acordado eh, cuando yo llego a firmar un contrato eh, de trabajo con el, con el club independiente. Y repito nuevamente, yo no tengo un contrato laboral con el señor Marcelo Robledo. El señor Marcelo Robledo me ha llamado evidentemente porque confiaba en mi trabajo, porque confiaba en mi capacidad. Y eso yo lo he demostrado en cancha, ¿no? Ahí está claramente el título consagrado. Pero donde, donde yo me quedo ahora totalmente afectado es porque no se me ha hecho efectivo el pago que nosotros habíamos quedado como acuerdo, ¿no? Por mi parte, yo hay buena predisposición de gobernante. Es yo declara. estoy pidiendo que me den la división que hay entre los cuatro miembros del cuerpo técnico, que son 50 mil dólares. 50, o sea, hicieron un contrato, escuchalo a Manuel Gras. ¿Eh? ¿Qué dice la gente de Independiente que le dio los 200 mil dólares al orate? ¿Eh? El orate no le queda a los 50 a este. Escuchá lo que dice Manuelito. Se le ha dado 200 mil dólares de su premio, lo que se había quedado, que se ha estipulado en su contrato. Hemos cumplido con el premio con los jugadores, hemos cumplido el premio con, con Marcelo Robledo y, y Marcelo Robledo ha traído su cuerpo técnico, entonces él tendría que, que haberle dado. Como te digo, ya le dio una parte y, y esperemos de que no se niegue ¿no? De, de esa parte que también Marcelo ya le ha dado al señor Sánchez. Nosotros no teníamos ningún contrato firmado con, con, el, con el señor Sánchez para que él pueda demandar por 200 mil dólares. me parece una persona que no tiene principios. Está, esto dicen que le dieron los 200 al, al, al orate. Este es el contrato, el cual dicen ellos que no tienen. Fíjate, vamos a leerlo. Eh, consta por el presente contrato deportivo de entrenador profesional que, suscrito a las partes, surtirá los efectos legales. Gustavo Mauricio Sánchez, con Canetia TAM, se compromete a prestar sus... Eh, será obligación, ahí están todas las obligaciones que tiene. ¿Ya? Esto es Dale. el preparador físico. El preparador físico. Dale, eh, los desplazamientos tendrá, ya está, ¿eh? por la adecuada prestación de sus servicios, el entrenador, señor Gustavo Mauricio, percibirá la cantidad de, sigue, en concepto de mensualidad, la cantidad 900 dólares americanos a partir. Si sí, eh, se otorgará el premio al entrenador por la clasificación a la Copa del Club, un monto de 20 mil dólares. Copa Sudamericana. Por la clasificación a la Copa Libertadores, ahí es donde se... 200 mil. 200 mil le ponen, pero no era este. Eran 200 mil a Robledo, no a este guacho. Mm -hmm. O sea, este le puede cobrar 200 mil, porque eso es lo que dice el contrato. Pero el tipo no quiere los 200. El tipo quiere lo que se ganó en Guanaley, que, que son, son 50. las 50. Dale 40. Ya. Pero Gras dice que los dio los 200. Sí, que se los dio a Robledo. ¿Y? ¿Y anda a cobrarle a Robledo, no? No escucha el timbre, nada, ¿no? El teléfono dejó de funcionar. Entonces, dale. Y si salvo resolución, pum, pum, ambas partes, eh, dale. El presente contrato del 6 de junio del 21 hasta el 31, hasta el 21. Era por seis meses el contrato. Después resolución conjunta, federación y todas las, las vueltas que hay que darle. Este contrato, a ver si tiene en la próxima página. Ahí está. Fíjate, él dice que no tiene contrato con el club. Miente, señor Gras. Ahí está. Jenny Montaño Daza, quien es la esposa del señor Grasso. Y ahí está José Antonio Calderón Que Rebollio, es presidenta del club. Que por supuesto. Y José Antonio Calderón, secretario general del club independiente. Diman Ellos con, firman este contrato. Con el señor Gustavo Mauricio Sánchez. Sánchez el ahí, está. ahí está. Y más abajo, Robledo, ¿quién? Eh, no, no, ese es el asesora, que es una que dama. Sí. Son puras mujeres ah, que laburan es ahí. Una señora. Este. Eh, entonces, primero miente al decir que no hay contrato. Segundo, le dan la plata a Robledo. Robledo debió haberle entregado su parte. No se la dio. Pero el tipo si quiere puede reclamar con eso. 200 mil dólares en vez Qué de tremendo. los 40 o 50 que quiere. ¿no? De acuerdo. O sea, todos los días hay detalles como esto. Impresionante. Impresionante. No te digo, vamos a tener que cambiar. Yo me divierto más cuando no hay fútbol. Porque <risa> me adelante. acuerdo de todas estas cosas. Cierto. Entonces las empezamos a exponer. Ayer hicimos un informe eh, con Chami. ¿Cuánta plata se han llevado los seleccionados durante todo este tiempo? Y no le han ganado a nadie. Fíjate que en menos de dos años, los futbolistas de la selección se llevaron 65 mil dólares sin haber clasificado a la Copa América, sin haberle ganado ni a, al equipo de Tarzán y Chita. mil, uh -huh. ¿te puedes dar cuenta? Porque los convocaron nada más. Tremendo. Tremendo. Tremendo. Bueno, Ronald Raldes, escúchalo. ¿Eh? el zaguero el, el central de la selección de Bolívar y que terminó su carrera creo que en Oriente Petrolero uh -huh. y la verdad que son, yo tuve la posibilidad de jugar ambos no eh, son sensaciones diferentes ¿no? son sensaciones diferentes eh, yo creo que nuestro clásico es único ya no es comparable con ninguno y he jugado clásico en otros países. Y este clásico único tenemos que disfrutarlo el pueblo cruceño. Los hinchas de cada institución tienen que disfrutarlo porque es único en nuestro país. Si es mejor o no, eso quedará en la retina de cada uno. Pero nosotros disfrutémoslo porque este es el mejor espectáculo que tiene el pueblo cruceño. Tenemos que disfrutarlo. Por eso. Ahí está. Ahí está presidente de oriente. ¿Qué es lo que dice? No escuchaste ni papa, viste. No, nada. ¿Para qué te traje, pastén? diría el locutor argentino. No, no, no. ¿No? Por eso nosotros somos más originales. Qué, ¿Qué malo que sos. Qué malo que sos. Qué bueno estás. Está muy bien. Pero claro, ¿eh? ¿para qué nos vamos a poner a, a, a copiarle? ¿Lo ¿No ves? <risa> Uf. Le hemos incursionado, que se unas 50 frases nuevas, ¿no? Eh... Tenemos un mensaje ahí. ¿Sí? Ahorita, ahorita, ahorita. Eh, es que llama una cosa, ¿se llena la cancha este fin de semana de Santa Cruz? Sí, sí. Yo no sé, de agua o gente, pero se llena. No, agua parece que no. ¿Se llena? Sí, sigue lloviendo, sí. No, pero digo, ¿se llena? Sí, a haber... cómo no. ¿Revienta así como 35 mil personas siquiera. 35 mil si, siquiera. Si el otro día con el cantante este, ¿cómo se llama? El de la gasolina. Daddy me, Yang. Metieron 40. Pero claro, la cancha le pusieron silla. Claro. Por eso que hicieron los 40, ¿no? Claro, claro. No, se llena. La gente allá, el clásico, es, es, ese, es lo, es lo más café. grande que te puede haber pasado. Juegan por el sexto lugar, pero no les interesa ellos Son felices. Es uh -huh. un gran clásico, ¿no? Sí, no, seguro. Regional. Seguro. <risa> sí, regional. En eso estoy de acuerdo. ¿Como el de aquí? ¿También es regional? No, ese es no. Ese ah, no hermano, es como la marraqueta. Ustedes juran que la marraqueta... Ay, se vuelve loco en, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Le gusta cierto grupo de personas. Ya, hermano <risa> Bueno, eh, ¿y la pollita o no? Allá no, le ya, está, ayer, ya le hicimos ya, ayer ya. la pollita Entonces, nomás, pues. eh, la, la pollita que no hicimos es como Levera Lampe, juega contra el equipo Que en este minuto está descendiendo Patronato, ¿no? Es un partido accesible, fácil a primera vista Pero son los A veces son los peores ¿Ah? ¿Le ganó así el Patronato? Sí, Dice, sí le ganó, ganó los fuera finales, de la, Copa, en la Copa, Argentina. Copa Lo eliminó de la Copa Argentina, es verdad Tienes razón. Y, y Boca juega con Vélez, que está penúltimo, creo, en el campeonato. No, no está en la acumulada, no está penúltimo, pero ahí anda muy, muy abajo, ¿no es cierto? Así que, bien, vamos a ver qué Yo qué generalmente pasa. el fútbol argentino es poco lo que le puedo No, yo, no, o, no, no te gusta mucho. Yo... No, yo estoy siguiéndolo a Lampe, me gusta sí, Lampe, sí, 14, no. Nosotros 30, Nosotros sabemos domingo. que usted, usted está manejando la carrera, del chico ese aquí sí, en Bolivia. Sí, sí, cómo que no. Entonces, eh, ¿cómo bueno... Que no? Eh, lo que pasa es que tenemos tanto lío aquí en el país, como para que me preocupe yo, no, de los entiendo. gauchos. Está, o sea, ¿no? está claro. Está claro. No, está cuando bien. yo tengo alguna chance de mirar algo, y pues miro fútbol italiano. No, seguro, seguro. Bueno, me agrada. Buen nivel. El no, inglés bien. también es bueno. O sea, eh, tiene más fuerza. O sí, sea, es tremendo, tremendo. No, el, el gran problema, y el otro día lo charlábamos, el gran problema es cuando el domingo en la mañana te pones a ver fútbol europeo, llámese español, llámese italiano, inglés, y después en la tarde tienes que ver el nuestro, madre mía, parece que algo está fallando, se está frizando la imagen, no, sé. no parece, parece cámara lenta, ¿no? se robotiza. Oye, qué tremendo, ¿cómo cuesta volver a acostumbrar el ojo? No, y ahí hay un problema también, a es ver. un tema de las hinchadas. O sea, eh, por ejemplo, el partido del domingo en Santa Cruz, bárbaro, espectacular, sí, me bien. fascina. Una cosa es transmitir un partido de fútbol eh, con estadio lleno, para que relata. O transmitir un pinche partido de las 3 de la tarde en Santa Cruz, Royal Pari de local, 350 hinchas que van a verlo. A ver, con Atlético Nacional, sin ofender a nadie, eh, qué sé yo, o con los Manzaneros, hermano, ni porteros hay en el estadio. Tienes que conseguirte un sonido ambiente de otro partido. No, no, partido nosotros para, tenemos aquí la radio sonido ambiente. Porque si no, y no te le mueres, ponemos, ya está. Pues no te mueres. Para okay. que parezca, que sé yo, una final de la Copa del Mundo. Entonces le ponemos... ¡Psss! Ya, ya, ya que iba a comenzar! No hay nadie, pues hermano. ¿Ya? Aparte, fuleros, malos. Entonces, yo creo que al futbolista le hace falta que haya público, ¿no? ¿Cómo no? Por eso que la gente de Old con muy buen tino, vende a 10 lucas a la entrada, hasta en 5. Claro. ¿Por qué? La idea es que vaya la gente al estadio. Simulo, Entonces, duda. ese mismo público presiona al futbolista a que el mismo, por lo menos, corre. Escuchá, dale. Atención, señoras y señores, va a comenzar el juego. ¡Polívar! va a salir a la cant! no. ¿O no? Escuchá ah, ah, Obviamente La magia de la radio Imagínate que, que cuando juegan esos equipos en Santa Cruz Pues ni siquiera hay vendedores Es así Y vos ves los pajaritos que están allí Después se cambian de lado Después se cambian de lado los pajaritos Y no es mentira cierto. No va nadie qué Entonces, ¿para qué vamos a tener un estadio como el y Aguilera? Yo creo que un estadio como el de Real Santa Cruz va Qué tremendo. sobra, para algunos partidos sí. pero acá decirlo a los de Royal Party que vayan a jugar en la cancha de Real Santa Cruz no quieren ir, no, que el Tawichi, pero si no llevan a nadie imagínate que el, la parte de arriba en el, en el último piso donde están los periodistas allí allí hay aire acondicionado cuando juega Royal Party, creo que van 5 o 6, va el presidente y van otras 3 personas más ¿Y lo... no van, la gente no va al estadio y peor ahora que Royal Paris está cumpliendo una de sus peores campañas, ¿no? Tremendo. Complicado. En fin. El tema es, primero, que nos falta fútbol. O sea, fútbol nos falta. Nos falta público en los estadios. Y además de eso, nos hace falta intensidad a nuestros futbolistas. Uh -huh. O sea, deben trabajar más, deben correr más. Porque yo te digo una cosa. Sin ofender a los gauchos, hay equipuchos en Argentina, hermano. Hay jugadorcitos nomás, de dos mangos. Pero miralo jugar. ¿Cómo? Pero también en Rosario, cualquier partido es cancha llena. Eh, lo vas a ver eh, donde sea. Cualquiera. Todos y, los estadios de llenos... Y tú Saingó San Telmo, digamos. Y ves ahí cinco mil tipos reventando la cancha. Y cómo gritan, sí, saltan... No paran y los jugadores le meten y le meten. La división eh, de, de Ascenso en la Argentina sí. es tremenda. He vivido allá mucho tiempo. He ido a acompañar a algún equipo. Atlético Rafaela. De Santa Fe, sí, sí, que ascendió, bajó, volvió a ascender y después ya nunca más volvió. Pero fíjate, el, ganar el campeonato de, de segunda, la el Nacional B, como le llaman en Argentina, sí. es mucho más difícil que ganar el de la primera, porque vas a unas canchas Terrible. a unos lugares donde, donde, los, donde los hinchas te jalan la camiseta sí. cuando vas a sacar el que va el a patear peleada. el y lo escupen. Pero por favor, por favor. Claro. Hay que estar ahí. Y Sago no podría dirigir. Arb entonces. Árbitros bomberos, ¿no? Sí, del cuenta hay en todas tremendo. partes. Pero, sí. no, o sea, ¿eh? Bueno, Juan. Dice que eh, a los árbitros, ¿no ves? ¿eh? No, con que se lo acompañan, no que, que Cuidado, usted tiene miedo que, que, que... qué no, no no no que me cruce con un árbitro y me eche la próxima no no no no sí sí no. dicen que a veces el árbitro puede andar bien la gente simboliza un poco a nuestro señor crucificado sí o se dice que fue un fenómeno pero viste los dos que estaban al costado de él dos maleantes sí uno bueno y uno malo no los dos no, pero uno termina. No, los dos líneas son, pues eso. <risa> ¿Qué tipo? Un guardalínea aquí y el otro guardalínea allá. Ok, está bien. Y el árbitro. Puede andar bien, pero con esos dos tipos. Está bien. ¿Mm? Bueno. Y eso que no está. Eh, ¿Cómo se llama el que lo vendió al, al muchacho? A don Jesús, pues. ¿Quién lo vendió? Ah, sí, tienes razón. Judas. Ya, pues imagínate, dirige Judas con esos dos maleantes en las bandas. No. Si no salimos campeón, decirlo tú. El Olwey va a ser complicado. Perdón. Te dije que Olwey iba a entrar en la pomada, ¿no? Aquí se abre otro debate. Sí. Sí, no sé, digo. Porque qué estás hablando del Olwey, qué estás sugiriendo, a ver, dilo claramente. No, que hay que contratar tres. ¿Pero ¿Y qué te quiere ver el Olwey en esto? No entiendo. No, no tiene nada que ver. Ah, bien, listo, gracias. Espera. No, no tiene nada no, que ver. Me preocupó que digas. Orways. Lo que pasa es que sí. usted está preocupado. Una hablas cosa, de está árbitros. No. El otro está allá. Hablas de árbitros. Entonces si yo le tiro alguna no. así. Así, Escuchame. Y, y a veces no la agarras. ¿tú? Pero tú, es probable. Pero, escúchame, tú hablas de árbitros y, e inmediatamente pones como ejemplo a Lewis. O sea, ¿qué estás sugiriendo con eso? ¿Que Olóez arregla los partidos no, con no, los árbitros? No, no, he dicho eso. No, ¿Nunca? ah, bueno, está bien, entonces, está claro. Entonces, ahora del Bolívar también. Bueno, lo dejamos para el lunes. O Strongest. <risa> Tarea para la casa. Los tres equipos, nos vemos, que le Dale, pase bien. Que le pase, que pase bien. El próximo viene me voy a quedar, pero... Y no me ponga la... No, no, no, no. mira no, no. ahorita vienen va, los va, que venden las cosas allá de, va, de Uyusto. Y, va, a va a ser antes, va a ser antes. Eh, transmisión de... Había ya la mañana... A partir eh, de las dos y media de mañana. Mañana vamos a estar con Mojocoya. En, Mojocoya Oruro. Eh, en Oruro. En Oruro. Ojalá que podamos pasar porque hay un problema de... De acuerdo. Después eh, va, después va... ¿Cómo eh, se llama la carretera que va de Sucre sí, a, sí, sí. a Oruro? Esa creo que está expedita. Sí, la de acá es el problema. Sí, la de la vida. ¿Cómo pasamos? ¿No? Vila Vila, sí, es un tema. Es un tema. Eh, después, Liga, tienes eh, los sí, tres partidos. Sí, sí los ¿no? tres partidos Orwell Bolívar y, oh, y los three, el, el, el domingo. El clásico si no lo hacemos en Santa Cruz. ¿no? Ya. Perfecto. Te pues seguimos vamos a estar entonces. Aquí. Listo, listo. Gracias, Juan. Chau. Juan Pasté, muchísimas gracias. 1057.